Ahora vamos a mostrarlo porque aunque hemos estado de feria y tal, pero claro, la vida sigue en otro lugar, no ha hecho feria ni nada, y también había una inauguración. Y es una tienda que ya de primera en Andalucía, en la que se encuentra en Sevilla, en la calle Sierpe. Y es, bueno, una firma que tiene cosas preciosas: en piel, los zapatos, bolsos, ropa, eh, los colores de, de esta temporada, de la moda, que son nada más que menos con los esos colores que ahora pegan, ¿no? Que son los marrones, los grises, los negros. Pues así que el armario lo vamos a tener muy bonito, lleno de cosas bonitas. Y los zapatos también, zapatillas de deporte que son expertos en ellas, zapatos cómodos. Elegante a la vez y que es bueno, realmente fue preciosa. La tienda es muy bonita. Queríamos también mostrar imágenes, algunas cedidas por ellos mismos y otras aportadas por nosotros. Así que vamos ahora con este reportaje. <música>